mis callowers desde aquí iniciamos un súper súper súper videoblog. voy a ser famosa por un día yeah. la idea de ser famosa por un día surgió gracias a que cada vez que estoy en la calle acá en méxico la gente se me queda mirando mucho de manera muy natural entonces, ¿qué sucede si fingimos ser famosos en un centro comercial para fechas de Navidad que está súper lleno y con gente por ahí pidiendo fotos y esas cosas? Pues vamos a ver a continuación. Yo ¿Cuál no es tu listo papel listo. en el video? ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer eh, el lecheo... no, no te crees, voy a ser el paparazzi. Y acá... Iván? También paparazzi este momento estamos esperando nuestro Uber que por ahí ya debe estar llegando, estoy nerviosa, estoy nerviosa, pero vamos a ver qué tal. Amigos, ya. Ya llegamos al lugar, bueno no al lugar, estamos llegando al lugar en donde se supone que vamos a encontrar a las personas que van a colaborar en este video Vamos a ver si llegaron o no llegaron, a ver cómo le hacemos, así que ahí vamos Les quiero presentar a mi guardia de seguridad personal, a mi guardaespaldas Mi ¿cuánto? 1,97 Oh my gosh, ¿en serio? Sí ¿Y, ¿Y qué tan guardia de seguridad eres o pareces? Trabajé ¿no? en dos bares, uno en Río Nilo y en otro en el centro de la ciudad de Guadalajara. Ven que yo no ando con gente chafa. <risa> <risa> chafa es que eres Falso. Ah, ok, estoy pendeja. Yo voy a hacer el papel de un superfan tuyo. Así todo loco, tratando de conseguir una foto tuya, implorándola para poder tener mi recuerdo para toda la eternidad. Estamos terminando de arreglar los detalles para ya dije, grabar el video. Aquí están los guaruras. Oh my God. ¡Mis guardias de seguridad! Estoy emocionada. Mira quién está ya. ¡Ahí están los fans! Qué nervias. La paparazzi. No son fotos, no son ah, fotos. Bueno pues tampoco video. Pues ya. Ya, güey, en serio. Hola, en serio. La señorita quieres? solo quiere disfrutar su día, por favor, revira. Está bien, güey, está bien. Güey, ¿quieres que te saquen? No, güey, relájate. Pues ya deja de grabarla. No soy sea, el único que lo está grabando. No sé es. A ver, voy por ellos, pero tú ya. tienes? Tell, don't pull it up, don't put it down, don't put it down, don't put it down, don't put it down, don't put it up, don't put it up, don't put it up, don't put it down. calle es una cantante de Estados Unidos ¿Cómo se llama? Eh, Katherine Boyce creo Es una cantante de Estados Unidos Es mi celular. La seguridad de aquí del centro comercial. Pero es mi celular. Entiendo, pero en todo el ingreso vienen y de hecho es que sí, jato, no pueden tomar videos. Es que es una famosa, amigo. ¿Vale? La que está con los guardaespaldas. Sí, pero... Mejor, pues entonces salga aquí con que, ella. Que te dejan, que te tome sí, una sí. foto, pero no pueden estar por Pero celulares. es que no, me, no, no, no nos dejan, güey. Es que puedes decirme, o tómale un video. O tú, güey. Ah, como, ok, déjame hacerlo. No pero tú diles entonces. Sí, Ay, wey, que qué ¡Mmm! de Rita. una cantante, es amiga de Luis Fonsi, sí, sí es de Panamá, Catering Boys, sí, pues, vea cómo está la gente, Si sí, es famosa, tómese una foto de una vez, nos chance, es famosa afuera, Es que aquí está en una posibilidad privada y al ingresar viene que está prohibido la foto. Si ellos te dan la dan por toma. Si sí, es que no, Si no, no, no a mí me email no. Si no, no. Si hasta no. Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. No? Es amiga de, esa amiga de Luis Fonsi. <risa> es una amiga de Luis Fonsi. ¿Tiene datos con él? Así. Sí. Ya ah, tampoco vale. Pero no es tan, la verdad. es una amiga de Luis Fonsi, güey. ¿Luis Fonsi? Ajá. Mande. Es una amiga de Luis Fonsi. Ajá, o sea, es cantante también de Estados Unidos. Sí, Luis Fonsi. El de Despacito. ¿Mande? No, no. canta con él Despacito. no, cantó otra canción, no sé cómo se llama. No la de Despacito, no. ¿Qué tal la foto? ¿Bien? La foto. ¿Quién se la tomó? Sí, sí me la tomó. Solo así, ¿Qué tal? Chido, ¿no? Man. Tranquilo, men. Esto se está poniendo barco, hay un montón de gente que viene a pedir las fotos y la verdad es que la gente está preguntando quién es Katrin, quién soy yo, o qué hago yo, lo que sea. <risa> amiga de Luis Ponce pero mi seguridad Bermón me está regalando a salir principal bueno aquí ya vamos saliendo los policías me están exportando hasta la entrada gracias bueno yo fui el jefe de seguridad sí, ajá well, yo pues Dale, nadie sí. tenía el papel, ¿no? Fue como que cada quien agarró el suyo pues, El que eras. tiene más profesional Yo era el que la, la la de de yo. yo Bueno, no olviden seguirme si les latió Yo soy Fossi, de Fozzi Venturas TV Él es Waldo, también está en Fozzi Venturas TV Estos dos güeyes uh -huh. hicieron un muy buen trabajo Yeah Eta, Me daban ganas uh -huh. de patearlos o algo Calafán. Hola ah. No pues, nunca había hecho esto y se sintió bien <risa> ¿Qué? ¿Cuál fue la reacción de la gente cuando la gente, no sé? Oh, eh. ¿Cómo lo decían? No, es que creo que sí la conozco. Creo que he escuchado su canción. Yeah. Eso me dio, la verdad, eso yeah, me dio yeah. mucha risa. El papu, de los papus. Estuvo, estuvo muy divertido, la verdad. Yo pensé que la gente no, no iba a estar de chismosa tanto, pero me sorprendieron. ¿eh? Más cuando decían, como ella dijo, eh, no, sí, ya la escuché. Sí, sí, es cierto, canta bien bonito. <risa> ¿En serio Entonces, decían eso? Sí, ella, no, sí Y, y en cuenta, sí, ¿sabes? Estuvo, estuvo muy divertido. Me divertí mucho. Yeah, acá la shua. Pues estuvo muy perro, este la gente se remolinaba y primero, no, qué viejos mamones, qué, qué pedo, ¿no? Uno que otro, no, ¿quién es? No, pues que es amiga de Luis Fonsi es un dueto. Ay, sí le he escuchado, está bien padre, está bien bonita. Y yo, no, sí, pues tómale una foto porque nunca viene. No, sí, y ahí va la gente. Pues estuvo chido, ¿no? Trayendo la dinámica, exactamente. Eso estuvo muy curioso lo que dice mi amiga, ¿verdad? O sea, ese constante social, ¿no? de que la gente decía. Oye, pero es panameña, ¿verdad? Y yo así de, sí, claro que es panameña y la gente se nos unió bien buena onda, la mamá que me hizo paro para que nos podamos tomar la foto. O sea, fue muy divertido y qué bueno que vengas a, a traer estas dinámicas aquí a mi ciudad. <risa> Amigos, definitivamente que la experiencia fue, oh my gosh, a otro nivel. No pensaba que nos iba a salir la broma tan bien. Los seguridad del mall fueron tan atentos y tan buena gente que hasta nos ayudaron. Los policías del mall nos ayudaron, nos escoltaron hasta afuera, nos mostraron la salida, fueron muy comprensivos, la gente estuvo pidiendo algunas fotos y algunas cosas, fue, fue bastante extraño que a veces se nos acercaban algunas señoras así bastante mayores y decían, no yo la conozco este ese tipo de cosas, emociona bastante la verdad este tipo de, de, de contenido, la pasé muy bien, le agradezco a todas las personas que vinieron a ser parte de este super vídeo gracias por ayudarme, gracias a cada uno de ustedes por estar allá, súper pendientes. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta. Si no estás suscríbete a este canal, suscríbete ya, ya, ya, ya, ya. Y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Catherine Boyce, los dejo a todos con un beso. En verdad, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Gracias. Te amo, México. ¡Woo!